¿Qué son las comisiones temáticas y qué hacen? Son grupos de trabajo permanente donde las y los constituyentes estudian y discuten sobre uno o varios temas que después se entregan al Pleno. La convención tiene siete comisiones temáticas. Cada comisión intentará sesionar mínimo una vez al mes en un lugar distinto a la sede del Congreso en Santiago o al Palacio Pereira, eligiendo localidades ...fuera de la región metropolitana que no sean capitales provinciales o regionales. El objetivo de las comisiones es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales... ...y artículos transitorios que serán discutidos, aprobados o rechazados por el Pleno de la Convención. ¿Cuántos miembros tiene cada comisión? Hay comisiones integradas por 33 constituyentes, otras por 25, 19 y 15... Es obligación para la Comisión cumplir la paridad de sus integrantes, la reserva de escaños para pueblos originarios y la representación de distintas regiones, como lo dice el reglamento. Para más información ingresa a wwwbcncl slash proceso constituyente.